este vídeo les quiero compartir las maneras en que podemos compartir un tablero de miro para que más gente pueda colaborar con nosotros dentro de la aplicación entonces aquí ya tengo mi template de, de un scamper y entonces quiero que ya los estudiantes vengan y podamos todos aquí colaborar con respecto al tema que les voy a proponer entonces eh, la clave de todo para compartirlo está justamente aquí arriba en el botón de Share. Entonces está en la parte de arriba este botón pequeño para empezar a compartir. Ahí está en la parte de arriba, Share. Entonces cuando yo le doy clic ahí, me aparecen las dos maneras en que yo puedo compartirlo. Eh, está la manera más sencilla de donde no necesito que los que van a participar conmigo tengan una cuenta ni creen una cuenta dentro de Miro, es que le dé acceso a cualquiera que tenga el enlace y después de elegir que cualquiera que tenga el enlace pueda, por ejemplo, ver el tablero o pueda comentar en el tablero. Comentar se refiere a poner eh, solamente estos, estos comentarios pequeñitos de, de globo, no pueden cambiar nada sobre el sobre el layout, ni agregar post-it, ni agregar figuras. Y ahí ya lo que haría sería copiar el enlace para comenzar a compartirlo. Si quisiera que los que me van a acompañar en la sesión puedan crear, pues tendría que darles el permiso de can edit Pueden editar el tablero para que cualquiera con el enlace pueda construir junto conmigo dentro de este tablero. ¿Cuál es el principal problema de esto? Sobre todo en sesiones de clase, que cualquiera con el enlace va a estar colaborando y esas colaboraciones son anónimas. Eh, si alguien comienza a, a, a perturbar el ritmo de lo que estamos trabajando, bueno, no podemos saber quién es y tendríamos que suspender el, ya sea el permiso de todos, nada más pasar a todos a modo de lectura en lo que ponemos orden en la sesión o de plano restringir el acceso, eh, si eso nos llegara a pasar. Está la otra manera, mucho más segura, pero obliga a que nuestros estudiantes creen una cuenta en, en Miro, pero no es algo muy complicado, es que nosotros aquí escribamos el correo de nuestros estudiantes en, eh, en este formato de A0. Eh, por ejemplo, aquí voy a poner uno, uno ficticio. Recordar que nuestros estudiantes, bueno, su correo es arroba itesun.mx. Y algo de lo que creo que es muchísimo más importante compartirles es que cuando descargamos las listas, ya sea de Canvas o del sistema de listas, la matrícula de los estudiantes generalmente viene con la mayúscula. Compartir de esta manera dentro de, de Miro solamente va a funcionar si cuidamos que el correo esté escrito con la letra A en minúscula para que coincida con lo que Miro va a encontrar en su cuenta. Si le ponemos con A mayúscula ya no va a coincidir y bueno nuestra bandeja de correo se va a llenar de un montón de invitaciones de gente cuyo correo no coincide y ya de este lado eh, podemos elegir el tipo de permiso que le vamos a dar entre editar, comentar y ver. Bueno, ya con eso puedo más, de una manera mucho más segura, darles permiso de edición a mis estudiantes, eh, porque ya no van a ser comentarios anónimos, ¿no? sino que ya voy a saber que este estudiante en particular fue el que realizó un determinado cambio, un determinado, eh, una determinada publicación dentro de la actividad de este tablero. Así es como agregamos, como invitamos a estudiantes y colaboradores para que estén con nosotros junto, eh, junto eh, trabajando colaborativamente en nuestros tableros de Miro. Espero que esto les ayude mucho a ustedes, eh, que disfruten mucho utilizando esta aplicación y pues mucho, mucho éxito en sus actividades dentro de Miro. <música>